La música justa para el tema que vamos exacta. a hablar Sos tremendo Darío, qué genio Claro, bueno, una cachetada Y lo comparábamos recién con la sí. escena que veíamos del chavo ¿Viste? ¿Verdad? Doña Florinda y con Don Ramón este Y muchos memes que surgieron sí, Will eh, Con Will Smith Porque sin duda fue la noticia de los espectáculos de este fin de semana La gran ceremonia y entrega De premios de los Oscars Es de lo que ha estado hablando todo el mundo es un momento Tan feo que se vivió, sí. ¿no? Allí en vivo cuando Will Smith sube y le da una cachetada al presentador por haber dicho palabras hirientes con respecto a, a su esposa, ¿no? A esta enfermedad que tiene, alopecia. Bueno, y no tardaron los genios de Milonga Customs en hacer... El muñeco de acción, no, me mata. o sea, si vos lo querés tener, si vos querés rememorar esta escena en tu casa, tenerlo de decoración sí. Ya podés comprar el juguete, son unos, genios. son unos genios, están en no todos los detalles palabra. Y es por eso que vamos a hablar un poquito con Esteban, que es uno de los chicos que está detrás de este proyecto Milonga, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Bueno, Qué lindo poder ¿Qué charlar con vos Buena, Buenos días, che, gracias por recibirme, y avisarme, y llamarme, y es re loco ver mi casa mi taller atrás de él. Claro. Entonces, Me encanta. Sí, qué tremendo esto, esto que hacen ustedes, Esteban, porque no es la primera vez que se vuelven virales sí. y que salen en las noticias por hacer estos muñecos tan divertidos. Están ahí a full buscando las tendencias, buscando de lo que todo el mundo está hablando para hacer justamente el muñeco de acción. Impresionante. Sí, sí, sí, estamos tratando de estar al pie del cañón para, <risa> para hacer reír un poco a la gente, ¿no? Dentro de todo lo que se pasa a reír en Argentina. Qué tremendo. ¿Cómo arrancó este proyecto? ¿Cómo, cómo surge Milonga? Eh, Milonga surge en el 2016, cuando me quedé sin trabajo, que me echaron de una juguetería. Ah, A mí me encantaban los juguetes, pero no, no, no era mi estilo de trabajar con, con ese tipo de gente. Entonces, uh -huh. agarré esa experiencia, eh, me crucé con unos amigos en Navidad y, y le, le, le, le propuse armar algo con muñecos que, que veíamos que no había en las jugueterías normales. ¿no? Claro. O sea, yo creo que con unos amigos, viste, en casa mirábamos videos, muchos, muchos videos de crónica y todo eso, y decía: A mí me encantaría tener un muñeco del atendedor, ponele, viste, A Ricardo Total. Ford mismo. Ajá. Y yo te compraría en vez de un Iron Man o un Batman, que hay millones de versiones, un Ricardo Ford y tenerlo al lado de. Pero totalmente. Tal cual. De, de Goku, viste. Claro, bueno, un Fabián Show. Siempre. Una Rosalía. Claro, un Fabián Show. Me encantaría tener un Fabián Show. De ¿viste? todo. Al lado de, de Yoda, ¿viste? De Wars, sí, ¿siste? sí. <risa> es que son y personajes... Y fue algo que se fue dando sí. y salió. Está buenísimo. Por suerte. <risa> son personajes muy nuestros. Hay figuras políticas. Claro. Hay jugadores de fútbol. Lo tenés a Maradona. Lo tenés al muñeco Gallardo. Pero también recrean escenas como como divertidas, como inusuales de la televisión, y me parece que, que ahí está, bueno, este pibe que se ha hecho ah, re famoso sí, en TikTok, claro. estamos viendo la Yo cuenta creo que, de Instagram. Que el meme es una repre, el meme argentino es una representación cultural que no se está estimando tanto. Mm. Sea claro. tanto bizarro, sea tanto bueno, viste, por decir así. Ahora, ahora por suerte somos intercinales, viste, también. Claro. Eh, pero tiene su fuerte, tiene su fuerte para sí, reírte sí. con personas de cosas en común y nuestras. Tal cual. Tenemos un humor muy particular, sí. los argentinos. Sí, también. Mirá. Muy particular. Hay que saber entenderlo a veces, pero Qué cuando lo sabe. entendés la pasas bien. Por supuesto. Bueno, y ¿cómo ha recibido el público? Porque ya lo vemos en las noticias, en diarios nacionales. Esto del el golpe, la cachetada de Will Smith. Mirá, yo particularmente lo vi en vivo. <ríe> Me está... Ajá. No sé si lo, ustedes lo vieron en vivo. Sí, sí, sí claro, sí. estábamos los acá y decís, que. Yo me estaba durmiendo mal, ¿eh? Estaba durmiendo <risa> mal. Y de golpe fue como que, hey, ¿qué pasó? ¿Fue en serio? ¿Fue mentira, viste? Empezamos <risa> y después de un rato ya, ya saltó que la posta y le dije a los pibes, che, miren esto, viste. Apenas se va, consigue el video en Twitter, se los mandé y como, bueno, si podemos mañana, a primera hora, claro. hagámoslo. Y ahí lo diseñó en 3D y lo subí ahí para el mediodía y, y lo piola es que la gente, viste, o sea, el meme... Que había subido las historias de apenas pasó, eh, ya empezaron entonces a decir, che, sí, saclo, saclo, saclo y, claro. y salió el toque. Y encima me, es, es hermoso porque es igual. Sí, sí, impresionante. Y, y aparte es que es, es eso, se tardaron menos de un día en ya tenerlo sí, no, a la apura. venta. Impresionante. ¿Cómo es que, que hacen esto, eh, Esteban? Porque es muy curioso, porque llevar una escena de televisión a un muñeco, ¿cómo es que lo de digitalizan de alguna uh -huh. manera, después lo...? Lo imprime no, no, no, no se me ocurre cómo mirá, nosotros los imprimen. hacemos de resina, ah, eh, cuando son muñecos estáticos generalmente, o si no, este lo dice, los que son últimamente así en, eh, modelados, viste, que vos ves que están en pose, lo dicen a Yeye con la 3D. Claro. Eh, Joder, tiene ahí un método de laburo bastante copado y al toque, eh, los hace al toque, los hace rapidísimo y los hace igual. Claro. Este, por ejemplo, a mí me encantó, así que cuando lo vi obvio que lo vea más que algo. Mira, estamos es viendo algunas imágenes que van pasando. Mira lo de oh, maldita lisiada esta novela. También tienen el muñeco por si lo querés tener. Mira, elegante que lo que, infaltable. Veíamos sí. a Maradona, el muñeco gallardo, como decíamos recién. Lo Están en todas ustedes, para todos los gustos y para todos sí. los consumidores. Santi Maratea, Santi Maratea claro. Maratea, el héroe, es como un superhéroe más ahora. Claro. Sí, lo que nos gusta a nosotros <ríe> es el doctor, ir para todos lados, ¿viste? Porque Ay. lo que pasó al principio era también que es increíble, te encasillaban. <ríe> En un estilo de humor o en un estilo de política, por decir así. Además, ¿en claro. ¿Cuánto demoran en, en hacerlo, en imprimirlo y tenerlo ya envasado, todo listo? Eh, eh, ponele según el laburo que haya en el día. Porque a veces estamos medio atareados, ¿viste? Sí. Pero ponele menos de un día seguro. Tendríamos que ver cómo venimos ah, ese día justo de trabajo, pero... Claro, la onda, eh, eh, creo que este es el que más rápido sacamos. Está impresionante. Sí. ¿Y, ¿Y cómo hacen Esteban? ¿Trabajan por encargo? Porque me surge la curiosidad. Por ejemplo, si yo quisiera tener el muñeco de mi amigo Lucas Castro, ¿yo lo puedo encargar? Sí. Sí, sí, sí. Yo quiero un, muñeco un de la Clari? mensaje privado, viste? La Clary. Sí, dale, vamos bonísimo. a hacer los muñecos de mejor de mañana. Escúchame. No, pero es que claro, sí. yo quiero los muñecos de acción de todo este equipo que hacemos el programa. ¿Se <risa> ¿Uno se puede comunicar con ver, ustedes tío, y decir, sí, si quiero hacer mi propia figura de acción? Claro, vos mandás un mensaje privado, viste, ahí Ajá. a la página, nos eh, sí. consultás y ahí te vamos, te derivamos a un número del que llega está atendiendo el local online en ese momento. Ajá. Eh, ahí te pedimos las fotos de la persona, si querés ponerle alguna frase Ahí lo vamos a hacer. Eh, y después, como lo querés vestido y lo armamos. Ay, no impresionante. Lo tenemos que hacer. <risa> sí. Me parece un muy buen, por ejemplo, regalo de cumpleaños. Re. Regalarle sí, a tu amigo su, su propio muñeco, su propia Barbie, su propio Ken, por decir este. Mirá, Me nos que pide está mucho, generalmente los piden muchos amigos quebrados, ¿viste? A causa <risa> de alcohol, ¿viste? O sea, claro. Claro. Ah, claro. Nos lo piden no, con, con, con un gorrito, con un vestido de pony, ¿viste? <risa> o nos lo piden vestido de, no sé, de short y dormido arriba. Claro. Ah, un sillón, que cosas así o okay. que, hacémelo arrodillado eh. y desde eh, el momento claro. en que uno te lo pide y te envía la foto sí. y demás hasta la entrega, por ejemplo, si es en alguna provincia no sé, en Buenos Aires, ¿cuánto es más o menos el tiempo que demora entre recrearlo y el envío y todo? ¿Cuánto tiene que esperar uno? Generalmente dos semanas Ah, ah bueno, ahora estamos con unas demoras porque nosotros eh, atendemos viste, organizamos o sea, atendemos eh, la página eh, Tratamos, tratamos de buscarle la inventiva diaria de ver qué podemos sacar y uh -huh. hacer los muñecos. O sea, nos tratamos de dos semanas, pero a veces más y a veces menos. La verdad que es un laurito. Uh -huh. ¿Y tienen algún cliente? No tenemos, eh, Esteban, que ya sea como coleccionista, que cada muñeco que ustedes sacan, dice, yo lo tengo que tener en mi repisa, en la repisa de mi habitación. Sí, sí, sí, sí, a verdad. veces nos cuentan y dicen, yo ya te compré una vez tal, no sé, a veces arrancan con... Generalmente lo que tenemos nosotros son colecciones medio básicas, ¿viste? No, o sea, están los tres, estos que están espectaculares, pero también tenemos, tenemos unas versiones medio económicas, ¿viste? Como el Caruso Lombardo y cosas así, uh -huh. que a veces les sirven de enganche. Entonces, si se engancha, claro. por ejemplo, con un brazo de Scioli o con el humo de Caruso y después empiezan a, a diversificar y te dicen, yo, por ejemplo, les compré la otra vez, no sé, el... La Mirta Dinosaurio y me gustaría comprarle esa... ¿Tenés baixa, el muñeco no, de Mirta? Las Tenemos un dinosaurio con peluca que es Mirta, sí. ¡Ay! No me muero, son tremendos. ¿Y vos tenés uno sí. favorito? ¿Cuál es el que más te gusta de todas las creaciones que tienen ahí en oh, Milonga? Mi, mi favorito personal es Nisman. Nisman, Nisman. Okay, eh, polémico. Y... Claro, ese, ese polémico, no tiene que... Sí, no polémico. Ya, porque ya, ¿viste? Eh, y el otro es... Ay, no sé ahora. Eh, creo que la nube de Caluso Lombardi es mi... A favorita. ver, ¿lo, ¿lo tenés ahí a mano en, en tu taller? <risa> Mirá el COVID. Para verlo, hay el COVID, Ay, no te no puedo a creer. Ver, vamos a ver. Son muy creativos, <risa> oh, chicos. Oh, ¿Qué dimensiones tienen más o menos? ¿Cuántos centímetros miden Eso. las figuras? Ponele 12 centímetros. Ah, bueno, bien. Un poquito más, poquito menos. El tema es que justo hice... Y tuvimos un evento y dejé la bolsa lo de un amigo así que a <risa> a acá para... lo que tengo que tengas, no igual, te lo tranqui ves. Mira, nosotros ya habíamos preparado un montón de imágenes Así que no hay ningún problema ¿Y cuál es el que, el que más sale, por ejemplo? ¿El más vendido? ¿El que más pide la gente? <risa> Uy, eh, Cristina Cristina salió mucho en su Ah, momento. mira, pero por, por fanáticos sí, sí, sí. justamente del kirchnerismo eh, pasa que se lo regalaban mucho a, a parientes, viste Ah es como mirá. Perón, en un momento se regalaba mucho claro. a ¿viste? abuelos, eh, como sí, sí. que tiene un rango de edad muy amplio. Uh -huh. Entonces hubo como que a Perón se lo regalaban desde de chiquitos. Eh, o se lo regalaban también a abuelos para festividades de oh. eh, Navidad y esas cosas. Y obviamente oh, te mandaban la foto del señor con el Perón y no lo podían creer tener un muñeco de Perón. Claro, bueno, hay muchos fanáticos en la política y claro, en el muñeco Ese, de Perón. entonces es el más pedido, el de CFK. Ahí está, mira. El que me acuerde ahora, sí. Acá está mi favorito, igual no es tan famoso, pasa que a mí me gusta mucho y soy fanático, el jueguito del Doom Este ah, me lo hizo uno de chicos, yo más franco Es muy bueno Sí, bueno, cuando se arranqué, eh, como me gusta mucho se lo mangué a un amigo y ya <risa> lo tengo ahí Y ustedes también hacen, o su sea, imagino obviamente, primero. todo el diseño de atrás, del cartón de presentación, con las letras Está los buenísimo colores, eso, eso está buenísimo. Sí, sí, la de la burbuja, viste. <risa> además es, me, le tengo cariño porque es de los primeros ¿Ya? Entonces claro. está bueno levantarlo, viste, y notar que cambiamos de ah, no, no, lo que promete. eran los primeros prototipos, viste, cuando arrancamos. Todo lo empezamos a hacer nosotros, viste, no es como que, viste, compramos 200 sí. metros de cartón y 14.000 burbujas y los empezamos a hacer. Claro. Botones, no, eso fue muy casero. Súper artesanal. O sea, hicimos cosas buenas como hicimos un montón de cosas malas. Y esos son mis, <risa> mis favoritos. Bueno, en el fin y al cabo, ustedes tienen que estar rependientes de las redes sociales, ¿Sí? de lo que ocurre sí, en TikTok, sí, sí, de lo que sí. el, pañuelo, ¿El de pañuelo de. Ese, <risa> ese, no, no, ese, no, no, ese. Son también. tremendos ustedes. Son tremendos, mirá. Ese le pedí a un amigo que <risa> me dé el cartón para hacerlo porque me habían pedido uno y después le pedí por favor si podía hacer uno para mí. Y lo tengo Es, ahí, buenísimo. Ahí. es tan... buenísimo. Claro, en definitiva, lo que decíamos: cada, cada evento que ocurre, ya sea deportivo, cultural, algún meme, ustedes están ahí en las últimas, es ya buenísimo. tienen al otro día todo. Me parece espectacular el sí, trabajo que hacen este evento. Me gusta reflejarlo de esa manera y no tanto del lado de que muchos se quejan, ¿viste? <risas> eh, sucesas, ¿viste? Algo Tal así, ¿eh? que la gente se ríe. Que me me buscan me el lado me de los me... Hace bien. Total. Así bien, así bien. Está bueno buena además Esteban, mandale un beso grande a, a todos tus amigos de Milonga Que sabemos que somos varios trabajando en este proyecto Nos encantó haberte nombrar. tenido Porque la verdad que ya los conocíamos los sí, habíamos recontra visto en ah, las ¿sí? redes sociales pero, pero tener la info así de primera mano Charlando con vos ha sido súper divertido Así que Muy te gracias. mandamos dale, un beso ché, grande Y siento. ya vamos a contactarnos para tener Nuestros muñecos sí, ahí Sí, queremos todo el set de dale, dale, manera, dale. del programa claro, Que vengan todos sí. juntitos de última claro, Como la familia Pueden venir varios en un packaging Ah, mira, no nos estaban siguiendo. No nos estaban siguiendo. No, ¿no? ahí mostramos. No, no es el no, acto, no, no, es el acto, el para que la gente se like a a seguir. la campanita y suscríbete. Ahí está. Claro, ve a la, claro, lista, a a a la página de Instagram y dale follow. Bueno, te vamos a pedir entonces a la familia de Mejor de Mañana sí. en un mismo pack y, y la, la vamos a revender aquí en la puerta del canal. Claro. ¿Quién te dice? Nos hacemos una charla. Dale, sí, ahí con, la, con las medias. Claro. Las medias, viste. Yo podría estar robando, pero sin embargo te estoy vendiendo los muñequitos de la mañana. Mirá, estamos viendo el de Progistón, queremos lo mismo. Ahí todos nosotros. Me <risa> encanta. Dale, Esteban, lindo, te mandamos un gran mucho. saludo, que estés muy bien. No, gracias, por che, gracias. gracias por contar Gracias por gracias, gracias. ¿Cómo le gustaría a Vito que esté vestida su propio muñeco de acción? ¿Con uh -huh. ese delantal puede ser? Me encantaría.